de la Embajada de los Estados Unidos en Uruguay. Gracias por acompañarnos hoy a esta mesa redonda sobre derechos humanos, entendido la crisis Uyghur, que presentaremos juntos a los expertos en la temática, Murad Hari Uyghur, Andrej Klemish y Elise Anderson. Es para nosotros un gusto ofrecer esta interesante presentación y resaltar el esfuerzo de distintos países y comunidades por preservar los derechos humanos de todas las personas respetando sus libertades. Estos derechos básicos se basan en valores, dignidad, justicia, igualdad, respeto e independencia. Y como dijo nuestro secretario de, estadio, de Estado, perdón, Mike Pompeo, estos derechos inalienables son fundamentales para quienes somos estadounidenses. Es por esto que los Estados Unidos reafirma su compromiso de defender la libertad. Voy a tomarme unos breves minutos para presentar a cada uno de nuestros panelistas. Murat Heri es físico, miembro de la comunidad Uyghur y activista internacional por los derechos humanos. Andrej climes es PHD, investigador en la Academia de Ciencias de República Checa, especializado en la política Xinjiang y China. Y por último, presentó a quien será nuestra moderadora, Elise Anderson, PhD experta investigadora del proyecto sobre los derechos humanos de los Uyghurs. Gracias y los dejo con nuestros panelistas. Hola, muchas gracias por darnos esta oportunidad, esta mañana, tarde, tardecita, dependiendo en qué parte del mundo se encuentren. Como escucharon, mi nombre es Ellis Anderson y voy a estar moderando esta discusión, que estoy segura que va a ser muy interesante. Así que vamos a ver un poco las biografías de los panelistas en esta discusión me gustaría un poco darles la oportunidad a ellos de que se presenten y que nos cuenten un poco sobre ellos y cómo están conectados con este tema. Así que, Hamurat, ¿te gustaría empezar? Muchas gracias. Primero que nada, quisiera agradecerles la oportunidad. Nunca había hablado, nunca me había dirigido a América Latina, a Uruguay. Tienen un ex presidente muy conocido como José Mujica, si lo estoy pronunciando bien, realmente uh, un modelo para mucha gente alrededor del mundo. Quizás hayan escuchado la situación de los uigures de 2017. Los uigures han aparecido en los medios internacionales. Déjenme contarles un poco una pequeña historia sobre mí. Una persona común que se vio afectada por esta realidad. Yo soy hijo de una familia común. Nací y crecí en una familia común y corriente, sin grandes ambiciones. Mis padres llevaron una vida pacífica hasta su jubilación. Como la gente común y corriente, no hablamos de grandes temas ni de política visitando amigos, haciendo pequeños viajes, y disfrutando básicamente de su jubilación, con mucha felicidad. Yo estaba allí, con mis hijas, con mi familia, y los había ido a visitar. Pasamos unos meses juntos. Ya en ese momento las políticas contra los uigures no eran muy buenas teníamos puntos de control, también había patrullas en las calles y mucha vigilancia. Pero aún así, disfrutamos nuestras vidas como una familia. Y disfrutamos ese periodo. Pero después que volví a Finlandia, fue como si un tifón hubiese destruido todo. Para serles honestos, Nunca quise ser activista. Yo, mi ambición era ser una persona común y corriente. Llevar una vida sencilla. Esas son las riquezas de la vida, sencillas. Pero desafortunadamente, las políticas chinas, contra los uigures no me permiten hacerlo. Llevar esa vida que quiero llevar. El gobierno chino ha llevado a mis padres a campos de concentración en 2017. A mi madre primero. Y 2018, a principios, a mi padre tenía que proteger los derechos de mis padres, salvarlos. Y ahí fue cuando me volví un activista. Al principio no sabía qué hacer. Le conté a otros que había centros de detenciones para uigures en China, pero nadie me creía. Nadie podía imaginarse si algo así podía pasar en el siglo XXI. Así que me di cuenta que luchando solo no iba a poder exponer todo lo que estaba pasando. No teníamos acceso a los medios, pero poco a poco lo empecé a lograr. Me contacté con otros uigures para que hicieran videos de testimonios en Facebook y utilizar las redes sociales. Después empecé a viajar como una especie de San Pablo, no me quiero comparar. Pero en su modelo me baso. Entonces empecé a viajar, a reunirme con otros uigures y a compartir nuestras trágicas historias. Y fui recabando videos, testimoniales e información sobre familias que iban desapareciendo de los uigures y los compartimos. Y poco a poco empezó a crecer, y los uigures empezaron a despertar y a defender sus derechos. Y los derechos de sus familias. Los uigures no pueden superar solos esta dificultad. Los uigures necesitan um, otras personas que los ayuden, que estén con ellos para poder compartir su tragedia y así ayudarlos a difundir su mensaje. Los uigures, de alguna manera, tienen esperanza, tienen una voz. Y la tercera son los amigos. Esta trinidad, de alguna manera, nos ayuda a ser el centro de este movimiento uigur. Revisamos amigos, realizamos buenos samaritanos. Por último, para terminar, el 24 de diciembre de 2018 hubo buenas noticias, liberaron a mis padres el mismo día como un regalo de Navidad. Agradezco a Dios por ello, pero sin embargo debemos recordar que posiblemente millones de uigures siguen en estos campos. Deben ser liberados y el Estado chino tiene que cambiar sus políticas contra los uigures. Los uigures deben tener su libertad, sus derechos humanos y vivir en dignidad. Eso es todo. Muchas gracias. Tomarat, nos contás un poco sobre estas imágenes que se están viendo ahora en pantalla. La primera a la izquierda yo y mi madre, Halvar, Me acuerdo, eso fue en 2016. La segunda, ahí no sé, tenía nueve, diez años. Mi madre estaba estudiando en Pekín en ese momento, y la tercera estaba en el liceo, me acuerdo. Fue sacada en uno de los museos. Muchas gracias, muchas gracias por compartir. Y ahora que sos parte de esta causa con todos nosotros, es realmente muy emocionante, es una historia muy inspiradora. Y creo que vamos a tener más oportunidades de escuchar más sobre esto a medida que se desarrolla el evento. Andrei, ahora, mostrarte la misma oportunidad a ti y contarnos un poquito sobre tu trabajo y cómo es que te involucraste en este tema. Sí, claro, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este seminario. Mi historia es ni cerca tan interesante como la de Hamurat La mía va a ser más corta, soy un investigador, trabajo en la Academia Checa de Ciencias. En el 99 empecé a estudiar la cultura uigur, después fui a Kurumchi, y ahí continué mis estudios y estudié mi doctorado. Seguí estudiando como investigador sobre la China y las políticas en Xinjiang. Aparte de eso, estoy tratando de hacer algunos trabajos de extensión. Básicamente es escribir artículos para plataformas más generales para poder llegar a más gente, muchas veces en checo, otra vez en inglés. También hago comentarios en los medios para República Checa, a veces para medios internacionales. Trato de hacer conferencias tantas como puedo en la República Checa y también en otros países. Y también he trabajado en temas relacionados a Xinjiang, con ciertas organizaciones como Human Rights Watch o Radio for Asia. La idea es trabajar con la diáspora uigur en Turquía y también en Asia Central. Eso, básicamente, es lo que tengo para decir. Bien, muy bien, muchas gracias. Estoy segura de que vamos a saber un poco más ahora, a medida que vayamos discutiendo el tema. Tenemos, esto ha sido como una especie de presentación de ustedes dos, pero tengo la impresión de que hay mucha gente en la audiencia que quizás precise o quiera tener más una introducción mayor sobre el tema de que estamos hablando, que básicamente la crisis de derechos humanos para los uigures. Hammuraj habló de esos campos, y básicamente porque sus padres fueron llevados a esos campos, a estos campos ilegales, pero eso no incluye todo lo que está pasando, ¿verdad?, en la región de los uigures. ¿Pueden ustedes dos decirnos un poco, hacer una introducción general de qué es lo que está pasando con esta crisis? ¿Qué componentes tiene? Andrés. Bien. Esta reeducación extrajudicial, estos campos, creo que es el aspecto más visible del problema que básicamente ha llamado la atención desde 2016, cuando el secretario general de la provincia asumió el poder y gradualmente esa situación en la región empeoró y se aumentaron los controles por parte de China. Y percibo que esta situación es el resultado de un proceso de, de, de una década con una política étnica que ha sido desplegada por el Partido Comunista Chino durante décadas, desde el 49, y básicamente la situación involucra todos los aspectos de la vida uigur. Más de un millón de personas, de hecho, por diferentes razones, han sido llevados a una reeducación política y los han encarcelado. Ha habido sentencias que podemos decir que fueron regulares, es difícil definir qué es regular y qué es ilegal en el sistema legal socialista. Las políticas también han tenido muchos impactos en la vida familiar de las personas. También las políticas de nacimiento han sido afectadas, los hogares uigures han sido afectados, ha habido un gran, gran impacto en esta comunidad ha afectado todas las esferas de la vida, Uyghur. We Hamurat, si quieres puedes continuar. Hamurat, ¿te gustaría agregar algo? Uh, Esta opresión empieza cuando el régimen comunista chino comienza a regir en China, y llegan hasta nuestra región, uigur Hay políticas discriminatorias que empeoran cada vez más, y eso se da después del colapso de la, de la Unión Soviética. China, de alguna manera, en ese momento, uh, ve que podemos tener una oportunidad para nuestra independencia, y es más probable que antes en ese momento, porque varias repúblicas centroasiáticas obtuvieron su independencia como Kazajistán y otras naciones que hemos tenido una historia una relación histórica con estos estados y ven una posibilidad de independencia. Entonces China teme que en algún momento esto puede tener un impacto en la identidad nacional uigur y que un día puede llevar a que un día los uigures empiecen a demandar cierta autonomía o independencia, entonces esto asusta a China. Pero de alguna manera siento que China en ese momento empieza a asegurar la región de los Uyghurs. Ese fue el punto de quiebre, digamos, el colapso de la Unión Soviética y que las autoridades chinas en ese momento empiezan a desconfiar en los uigures, en la población uigur. Y eso aumentó la desconfianza contra la población uigur por parte del gobierno chino. Así que es como una especie de círculo vicioso. No sé si esta palabra es la correcta. Sí, sí, un, un, eso, un círculo vicioso. Es como una especie de profecía autocumplida, ¿no? Creando un problema que queremos evitar. Entonces, lo que ustedes dijeron, esto entonces se lleva décadas hacia atrás. Entonces, no es algo completamente nuevo lo que estamos viendo ahora. Me gustaría agregar también, aparte de lo que han decidido, aparte de los campos de detención, y este encarcelamiento masivo que se está produciendo junto con un sistema de vigilancia totalitario incluyendo vigilancia tecnológica y vigilancia humana también vamos a hablar sobre procesos de esterilizaciones procesos de control de natalidad y también los trabajos forzados a los uigures a veces llegan a un campo y tienen que hacer trabajos forzosos realmente es increíble lo que está sucediendo y todo esto de alguna manera se conecta a otros fenómenos en las últimas décadas. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué pasó a partir de 2017? ¿Qué lo disparó a ustedes? ¿Qué les parece? ¿A ver, André, ¿quieres empezar? Por lo que es difícil ver en esta caja negra de políticas chinas, creo que es una combinación de diferentes aspectos, pero un aspecto fundamental es generalmente la naturaleza cambiante de la sociedad china en Xinjiang y también en todo China, porque creo que durante el periodo, anterior, de 2012, el partido ha sido forzado a lidiar con muchos desafíos, tanto a nivel interno como a nivel externo. Creo que han tenido bastantes dificultades para poder gobernar y eso los motiva a inventar nuevos métodos como los que tú mencionaste, la vigilancia tecnológica, o también revivir algunas de las viejas estrategias totalitarias que el mundo ya pensaba que se habían acabado, como por ejemplo la detención en de masa de campos de reeducación que se dan en la China de Mao o en la Alemania nazi. Así que creo que esta es una razón principal. Creo que el liderazgo también... Fue motivado por la naturaleza de los eventos en Xinjiang y decidieron ir de frente y solucionarlos. Interesante. Interesante. Creo que hay buenas observaciones. Hamburat, creo que tres razones. Una sería China... China se embarcó en esta guerra contra el terrorismo. Desde la administración de Bush, cuando empezaron a luchar contra el terrorismo, entonces China cambió su discurso. Antes de eso, los uigures eran tratados como separatistas. Y después adaptaron nuevos términos y empezaron a llamarlos terroristas. Para que la beneficia se entere, ¿podemos saber en qué año fue eso?, 2001, por ahí, o desde el ataque a las torres gemelas. Después de la guerra de Irak, hubo, y que estaban nuevos califatos islámicos, China empezó a desmoralizar a los uigures, y también hubo una manifestación pacífica, liderada por estudiantes uigures, pero se transformó en una revuelta después de que la policía china trató que la policía china trató de evitar la marcha, y terminó siendo una masacre. Y ahí, a partir de ese punto. Oh, muchos uigures perdieron integrantes de su familia. China en ese momento precisaba encontrar alguna razón para cómo decir neutralizar a estas personas que podían ser una posible amenaza. Yo creo que China tenía muchas razones y después de Xi Jinping asumió el poder y de que China tenía este poder económico y poder diplomático también a nivel internacional y buenas relaciones diplomáticas, ahí se sintieron más confiados para poder hacer este tipo de acciones. Y ahí se transfirió uh, al secretario del partido y fue transferido desde el Tíbet a la región del de los uigures en 2016. Y ahí comenzó esto que lo llaman la instalación de campos de reeducación, o campos uh, de prisioneros, campos de detención. Esto de alguna manera nos hace acordar a los campos de concentración nazi. Y los nazis utilizaban estas medidas para eliminar y hacer esas prácticas genocidas. Muchas gracias. Creo que Ryan Tom, un académico, uh, citó en un artículo que hizo una observación que lo que está sucediendo combina los peores elementos de lo que vimos en cuanto a genocidios en América del Norte, apartheid en Sudáfrica, o de detención masivos, o la, el estado policial de Corea del Norte. Es como una convergencia de, de las peores atrocidades, todas combinadas, por supuesto, del siglo XX, pero todas combinadas en un solo lugar, en un solo contexto. Académicos y expertos en el último año han comenzado a hablar de este tema y que lo que China está haciendo es equivalente a crímenes contra la humanidad. Y que también cumple con los criterios para definir un genocidio. Esos son expertos legales los que han dicho esto. Entonces, hablando de una manera general, ¿cómo han hecho los miembros de la comunidad internacional? ¿Cómo han respondido a estas atrocidades? Yo sé que es una pregunta muy, muy general. La voy a afinar un poco la pregunta. Mucha gente tiene fe en los países con mayoría musulmana en el gobierno para que tomen acción sobre esta crisis. ¿Cómo ha sido la respuesta de estos países en general? ¿Comrades? bueno, si ¿sí puedo decir algo sobre eso. Por ejemplo el primer ministro o presidente de Pakistán, cuando había periodistas, cuando le preguntaron si estaba enterado de las atrocidades, lo que está pasando del pueblo uigur, que está justo al lado de Pakistán, hemos tenido una historia histórica, una, una historia de mucho tiempo, con ese país son nuestros vecinos. Y dijo que nunca había escuchado nada sobre ese problema. Y otros países, de otros líderes de países musulmanes, su reacción a esta atrocidad o a estas políticas genocidas de China. Yo soy un activista, no un experto quizás dejen involucrar mis sentimientos como uigur. Pero la verdad es que estos líderes no están reaccionando. De hecho, están del lado de China. Mientras se cometían masacres en Yemen, por ejemplo, decían que lo que el gobierno chino hace está bien. Y de hecho le daban apoyo a Xi Jinping. Quisiera agregar algo en este punto. Cuando hablamos de los uigures, los medios occidentales o diferentes medios de parte del mundo usan el término musulmanes uigures, pero los uigures son una nación moderna, no son un pequeño grupo de personas. Cuando hablamos de los uigures, tenemos casi 20 millones, hay muchos pueblos diferentes, hay minorías cristianas y otros. Entonces, cuando la gente utiliza esa terminología, de alguna manera llevan a los uigures a esa conexión solo con los musulmanes o grupos musulmanes. Como diciendo, este es tu problema, solucionenlo ustedes. Ustedes se tienen que encargar, y eso realmente nos preocupa. Hay muchos uigures musulmanes, pero no solamente es un problema de libertad religiosa, sino que hay otros aspectos, hay muchas capas de este problema. Por ejemplo, yo no diría que mis padres son musulmanes modernos. Mi padre es más agnóstico. Mi madre es de una familia secular. Nunca los vi practicar ningún tipo de religión. Y mi, tenemos oh, parientes cristianos en mi familia. Y que también han sido enviados a estos campos de concentración. Los uigures tienen una mayoría musulmana, y sí. Eh, hay, nuestros embajadores tratan de crear, o algunos países quieren volverse los salvadores de los musulmanes uh, uigures, pero eso de alguna manera afecta a la unidad. Eso es lo que está siendo utilizado por la causa uigur. Espero también que podamos mostrar el problema real que estamos enfrentando en los Uyghuris, que afecta a muchos más. Eso realmente fue muy útil. Entonces, según lo que escuché, es un poco problemático poner toda la esperanza en el mundo musulmán para proteger a los uigures, porque no es solamente un tema de religión. No es un problema de los musulmanes, es un problema de la humanidad. Lo más probable es que esto está pasando. Yo no quiero ser dogmático con este tema, pero según las definiciones de... Ginebra, lo que está pasando a los uigures se puede definir como un genocidio. Así que no podemos permitir que algo así suceda. Y por supuesto que hay cosas similares que están pasando en Birmania, en Yemen. Espero realmente que pongamos la democracia y los derechos humanos al frente, en posiciones más importantes dentro de nuestros movimientos diplomáticos con China o con otros países. Muchas gracias. André, ¿algo para agregar de esto? Sí, me gustaría elaborar un poco sobre la respuesta de los países con mayoría musulmana. Otro país importante como Egipto también le da apoyo a China y de hecho ha cooperado con las autoridades chinas en deportar a los uigures y acosar a la comunidad en 2017. Y otro país muy importante, con mayoría musulmana, Turquía, se ha limitado a criticar muy raramente a China en el tratamiento de los uigures. Y Turquía no ha desarrollado ningún apoyo específico a la comunidad uigur en Turquía. Así que creo que la situación y la respuesta de los países con mayoría musulmana es casi cero. Creo que el único país que ha brindado apoyo es Qatar, en el verano de 2018. Y creo que ha habido ciertas iniciativas de las autoridades de Estados Unidos o de otros países democráticos, como el caso... Uh, el subcomité del Parlamento canadiense ha declarado a la situación como un genocidio y crímenes contra la humanidad. Así que ese es mi próximo uh, tema. ¿Cuál era la respuesta de las democracias liberales? ¿Nos pueden contar un poco más cómo han sido sus respuestas? Ya hablamos de Estados Unidos y de Canadá. A ver, quizás nos puedan compartir algún aspecto específico en Estados Unidos, alguna otra acción que se haya implementado. Creo que hablando de esos temas, yo ahí, quizás tú sepas mejor, porque yo estoy un poco por fuera, creo que tú probablemente estés más familiarizada con la situación en Estados Unidos que yo, que como ya les dije, soy un observador externo. Bueno, primero que nada vamos a darle una posibilidad a Hammurads de que nos conteste sobre qué sabe la sección de Estados Unidos, y yo después puedo complementar lo que él diga. Bien, muy bien. Yo diría que durante la administración de Trump, el tema fue llevado a un tema que nunca antes se había tratado en la política estadounidense, temas un proyecto sobre uh, la libertad de los uigures que fue firmado por el presidente Trump. Ahora hay otro proyecto sobre los trabajos forzados, utilizados por las fábricas chinas, que está por firmarse también en Estados Unidos. Y después, como europeo y como uigur que vive en Europa, porque durante la administración de Trump, en ese tiempo la relación transatlántica no era tan unida como yo esperaba. Así que tuvimos algunas dificultades para poder explicar sobre lo que estaba pasando con el pueblo uigur. Era difícil de explicar porque la gente pensaba que era algo exagerado por los medios estadounidenses, porque debido a esa guerra comercial que había entre Estados Unidos y China, los medios exageraban. Pero eso no es verdad, no es cierto. Hay muchos um, uigures que están involucrados en este proceso. Estamos muy agradecidos a Estados Unidos por haber defendido a los uigures, y yo creo que Estados Unidos puede hacer un poco más todavía. Hacer capacitación para los activistas uigures, no solamente un aspecto financiero de ayuda, sino utilizar a su red diplomática internacional para hacer que otros países se enteren de lo que está pasando con el tema de los uigures. Eso es más o menos lo que lo que sé. Sí, solamente para, para comentar con la audiencia que este proyecto que se volvió en ley, ahora hay una política de derechos humanos de los uigures y ahora se transformó en ley. Eso fue en junio de este año. Y fue aprobado casi con un voto unánime en el congreso. Y básicamente habla de sanciones sobre individuos que sean responsables por estos crímenes. Así que Estados Unidos ahora está imponiendo sanciones a oficiales de alto rango que son responsables por lo que está sucediendo. Y también, como sabe la audiencia, Ahora hay una ley que evita el trabajo forzado para los uigures y ahora está pasando por el Congreso. además de eso en todo el gobierno de Estados Unidos hay muchos departamentos y, agen y agencias, incluido uh, el departamento de estado, que están haciendo declaraciones sobre el tema mostrando su apoyo a los Uyghurs y otros pueblos que sufren de estos abusos, abusos. Y básicamente ha sido una iniciativa bipartidaria, ambos partidos. Es algo raro a esta altura hacer algo que realmente sea apoyado por los dos partidos, pero el tema uigur, claramente esta crisis uigur lo ha logrado. Ahora, para cambiar a otro tema. Y me gustaría mandarles un recordatorio a los miembros de la audiencia, desde donde sea que estén escuchando, a través de Facebook o lo que sea, nos van a poder mandar preguntas que quizás quieran hacerle a los, a, al panel. Entre 5 de o 10 minutos vamos a estar haciendo, abriendo esta posibilidad para escuchar sus preguntas que nos contaría. Así que cuéntenos qué es lo que quieren saber. Entonces ahora los panelistas. ¿Estados Unidos y otros países han comenzado a hablar sobre lo que está pasando y hasta criticado a China por sus políticas? ¿Cómo ha respondido China a las críticas que se le hacen? Andre, ¿quieres comenzar tú? Bueno, China básicamente ha respondido en su manera usual, que es básicamente negar que está pasando algo así, de que haya problemas en Xinjiang, comenzaron negando la existencia misma de los, los campos de concentración desde el principio del debate. Solamente admitieron su existencia en octubre de 2016 a través de la evidencia que se les mostraba y discusiones en las Naciones Unidas y desde ahí han continuado las políticas de seguir en esa misma dirección, las políticas en Xinjiang. Se realizó el foro en Xinjiang y se mantuvo la misma postura. La respuesta de China es que están haciendo todo bien. Los uigures están muy contentos y muy estables y que está todo bien. ¿Y tú crees que hay gente que se cree eso? I think we lost Andrew. A tough es una pregunta difícil. Hay gente que dice y repite estas frases. Hay gente que sin duda lo cree. Como lo hemos visto en algunos casos. Sí, hay gente que lo cree. Y yo creo que esto está relacionado también. A estas personas que comparten el mismo enfoque político, hay gente que tiende a creer que es una especie de conspiración occidental creada por Estados Unidos, es una campaña organizada contra China. Así que sí, creo que sí, hay gente que claramente cree en esto. Humorat, sé que te has interesado en el tema de la desinformación y qué rol juega en toda esta situación. Algo para agregar en lo que se refiere a los comentarios de André. Sí, desde el principio de este año hasta y desde el final del de año pasado, hay muchos videos y producidos, ah, básicamente son videos de negación que están hechos por chinos que parecen occidentales, quizás lo sean o quizás no, que básicamente tratan de desinformar a la gente que lo que China está haciendo, de hecho, es una medida contra el extremismo o que intentan vender esta especie de narrativa a la audiencia occidental y lo comparan con atacar los países que son un riesgo terrorista, lo que hace China es mejor, según ellos, esa es la narrativa que comparten. Así que creo que precisamos encontrar maneras distintas de mostrarle a la gente que estas imágenes no son ciertas, que realmente se están produciendo atrocidades y que es muy doloroso escuchar que la gente niega lo que está pasando y el sufrimiento. Del pueblo Sé que muchos uigures han perdido integrantes de la familia, han perdido contacto con sus familiares y no saben lo que está sucediendo o lo que les ha pasado. Todas las informaciones que escuchan sobre los campos de concentración los preocupa mucho y los asusta. Además, ver que la gente lo niega es como que lo hace lo no hace peor todavía, lo vuelve peor, como que nos saca la esperanza. La gente tiene, por supuesto, libertad para decir lo que quiera, pero espero que cada vez más gente se ponga de pie y ayude a los uigures. Creo que estas campañas de negación van a seguir Así que eso lo, lo que podemos hacer es seguir con nuestra campaña. No podemos callarlos a los de las campañas de negación. O no podemos no dejarles hablar. Ellos van a decir lo que quieran. Bien. Muchas gracias por ese recordatorio de que existen campañas como esta. Creo que es muy fácil olvidarse de que hay gente real a quien se le está destruyendo la vida. Y eso incluye a los uigures que están todavía en la región y también uigures en el exterior, que están corriendo muchos riesgos, muchas veces, al, al denunciar. Hace un rato nos comentaste sobre estos testimonios en video que hicieron al principio para concientizar qué otro tipo de activismo han hecho los uigures alrededor del mundo en los últimos años. Quizás eso sea interesante para la audiencia. Yo diría que en 2017 no hicimos mucha cosa. Personalmente mandé cientos uh, de mails a los distintos uh, medios de prensa. No mucha gente contestó. En 2018 empezamos con los testimonios del video, con estas campañas. Roshanna Brax, una de las activistas conmigo, empezó otra campaña para hacer manifestaciones. Después empezamos otra campaña por la libertad, con diferentes manifestaciones. Empezamos en Helsinki, en la capital de Finlandia. Y ahí cubrimos casi todos los países de Europa Occidental. Después fuimos a Japón, a Estados Unidos. Nos reunimos con diferentes personas. Tuvimos muchas entrevistas. También se organizaron dos demostraciones muy, muy grandes. Una en Bruselas, creo que fue en 2018. La segunda fue en diciembre o octubre. Después el proyecto de derechos humanos de los uigures comenzó una campaña de información. y básicamente nos brindaba más apoyo académico. Y nos daban materiales para poder difundir, los adaptábamos. A veces los podíamos imprimir y se lo podíamos dar a los diplomáticos o políticos que nos apoyaban. Después hicimos otra campaña del de MeToo, yo también, febrero de 2018. Todas esas son las campañas que los uigures han estado haciendo. Y creo que los uigures no pueden hacer mucho más que eso. Pueden dar información y básicamente denunciar lo que está pasando. Lo que nos está pasando a nosotros y a nuestros parientes. Porque no tenemos organizaciones internacionales. Lo que tenemos es ir a hablar al Congreso, el proyecto de derechos humanos de los uigures o las campañas por los uigures o ayuda a los uigures, son diferentes organizaciones. O también protestas individuales. En ese caso, él está haciendo manifestaciones individuales en la Plaza Dam. Y ahí hacemos escuchar nuestras voces. Y espero que los académicos o las organizaciones internacionales y los diferentes estados, los países democráticos, que luchan por los derechos humanos y por las democracias, de alguna manera puedan ayudarnos a aumentar la presión sobre las autoridades chinas para que entonces cambien las políticas sobre nuestro grupo y que liberen a todos los prisioneros y que dejen de mandarlos a campos de concentración. Tabut y otros intelectuales uh, uigures, casi 400 han sido sentenciados o han sido enviados a estos campos de concentración. También tenemos académicos médicos que han corrido la misma suerte que fue sentenciado a muerte, aunque no lo puedo creer. Increíble, desgarrador. Es una situación realmente muy preocupante. Les quiero preguntar una pregunta más y después se lo paso a André y después nos fijamos en las preguntas de la audiencia. Ahora que estaba escuchando a Hamurat sobre todos los eventos que están haciendo, las acciones tomadas por los uigures en el mundo, los periodistas del mundo y los medios a nivel mundial han amplificado este reclamo, esta situación de los uigures. ¿Podrías comentarnos un poco sobre cómo ha sido la cobertura de los medios sobre este tema? Creo que la cobertura de los medios ha sido importante en este tema. Muchas uh, agencias internacionales han levantado la historia y se ha vuelto ahora un tema de debate en un sentido global, pero creo que es importante que este tema siga creciendo y siga estando conectado con otros aspectos del tema chino. Yo creo que están muy vinculados uno con el otro, especialmente teniendo en cuenta, por ejemplo, la pandemia de COVID, otros temas. Creo que es importante definir vínculos entre estos desarrollos y seguir informando sobre este tema. La situación en Xinjiang de los uigures y otras minorías no está cambiando, al contrario, no está mejorando, sino que cada vez está peor y según el Instituto de Políticas de Canadá, los campos de concentración están aumentando se están integrando a las fábricas y a los sistemas de trabajo forzados. Básicamente los chinos lo que quieren hacer es normalizar esta situación y convencer al mundo de que no hay ningún problema en la región. Y eso simplemente no es cierto. Entonces los medios deben seguir haciendo su trabajo. Creo que haber una, debe haber una sinergia entre el mundo académico y los medios. Creo que esto es importante. Sí, claramente hay que involucrar a todo el mundo. Rápidamente, ¿sabes de alguien que esté escribiendo en español sobre este tema? Creo que all of us antes del de debate of, of una realizamos una pequeña lista de materiales en español que voy a poder compartir más tarde con nuestra audiencia. Perfecto, Nieves Pérez está en Washington y ha estado informando sobre este tema en español. Así que creo que eso puede ser de interés para nuestra audiencia que está escuchando en español. Y si quieren seguir leyendo y aprender un poco más sobre el tema, entonces pueden ir a esos links y ver esos, esos, esos temas y artículos. Ahora voy a ver algunas de las preguntas de la audiencia. Así que la primera... Es de Pedro de Uruguay que está preguntando: ¿Cuándo empezó esta represión? ¿Y todo se volvió peor con Xi? Creo que hablaban un poco sobre esto, pero capaz que podemos repasarlo un poquito. Cuando comenzaron los campos de concentración, yo diría que en marzo-abril de 2017. Fue ahí cuando enviaron a mi madre a los campos de concentración. Y Xi Jinping ya estaba en el poder, ya era el presidente de China. En China le decimos chairman en inglés. Y no sé cuándo fue que los medios occidentales cambiaron este término y lo empezaron a llamar presidente. En China es algo así más como director, pero los medios occidentales de prensa cambiaron el término para presidente. No queda totalmente claro de la pregunta. Creo que Pedro hizo una pregunta muy, muy específica. Creo que puede ser la represión que ustedes mencionaron, que ha comenzado hace décadas, que precede a una manera este asunto y que nos lleva a la situación actual. Creo que más específicamente ya hemos establecido que ustedes han visto eso como, como estar conectado con lo que está pasando ahora en la actualidad. ¿Cuándo les parece que empezó, André? Yo creo que empezó lo que está pasando ahora es el resultado de las políticas étnicas del Partido Comunista Chino. Así que esta es la dirección que el partido ha querido conseguir desde su comienzo. Y creo que fue a partir de la llegada a Xinjiang en 1949. Hay variaciones ahora, 2016, también se produjo una radicalización de las políticas chinas en Xinjiang pero aún en el periodo más liberal en las décadas previas, el interés general del de Partido Comunista Chino era asimilar a los uigures para limitar su um, naturaleza política y dominar su naturaleza. Entonces volvemos casi que a 1949, donde fue el comienzo de todo esto. Sí, en sentido más amplio, digamos que sí o capaz que hasta antes de eso, porque las políticas comunistas ya habían llegado a Xinjiang en el en 1930, así que capaz que antes todavía. Mm, Asad Suleyman, un intelectual Uyghur acaba de publicar un libro en Turquía, escrito en Uyghur, que se llama uh, 1939-1959-2017, que compara las tendencias de estos ataques a la identidad uigur, a la autoexpresión del pueblo y también contra los intelectuales, que sucedió en estos periodos. Así que hay similitudes en estos periodos, cuando la política comunista extrema en los aspectos étnicos se manifestó en 1937, Ahí se... casi que uh, se produjo la eliminación física de casi toda la elite uigur. Bien, muchas gracias por esta información que has agregado en el tema. Muchas gracias por poder comprender la línea de tiempo de estos eventos. Puede ser sorprendente entonces para la gente que está recién aprendiendo. Uh, jamurats, ¿Algo para agregar? Si no, después podemos volver a algunos temas que has comentado antes. Wider... Muchas gracias, Andrea, por ese panorama más general. Yo digo que estos campos de concentración comenzaron, por lo que yo sé, fue en marzo de 2017. pero hay otros argumentos diferentes que dicen que puede ser a principios de 2000. Había campos similares en la parte del sur de Xinjiang. No soy un experto en este tema, pero personalmente yo era muy joven para darme cuenta de este tipo de cambios políticos cuando estaba en Xinjiang. Yo me fui de la región en 2003 para China Central, ahí me gradué y me fui a estudiar al extranjero. Y ahora estoy viviendo en Finlandia. Entonces, por lo que yo recuerdo, yo fui una especie de este producto de escuelas bilingües, esta educación bilingüe empecé 2000 por ahí. Fue donde se inició en diferentes escuelas este programa de educación bilingüe. Eso es lo que recuerdo. Y como era hijo único, aprendí de libros escritos por intelectuales sobre los uigures. Bueno, lo llevamos de nuevo al nivel local. Esta convergencia de diferentes personas que cubren distintos aspectos. A ver, perdón. Yo soy un físico, no soy un historiador. He vivido afuera tanto tiempo. Dejé la región hace muchos años ya, como 17 años. Mi conexión con la región de alguna manera se interrumpió desde que China comenzó a tomar estas medidas y políticas contra los uigures. Así que todos mis amigos se niegan a contactarme o tienen miedo de contactarme simplemente porque vivo en el extranjero. Voy a decir, yo viví en la región durante mi periodo de investigación, desde finales de 2012 hasta mediados de 2016, y la, el estado de vigilancia era realmente muy fuerte empezó a, a desaparecer gente en 2014, 2015 y a comienzos de 2016 pasaban muchas cosas y ahora cuando miro para atrás realmente está muy claro que los precursores esos fueron los precursores de lo que está sucediendo hoy en día pero en ese momento era imposible adivinar lo que estaba pasando o a dónde podía llegar y de alguna manera eso asusta un poco tenemos algunas otras preguntas que han ingresado uno que no tiene nombre es si, sí, pregunta si ¿las Naciones Unidas han hecho algún tipo de declaración sobre este tema? capaz que es mejor que la contestes tú Vos estás más enterada, me parece. Bueno, sí, las Naciones Unidas han hecho un enfoque bastante complicado a este tema. Andre, no, sos vos la que sabe. Te escuchamos, te paso la palabra. ¿Es complicado? En eso estoy de acuerdo. Bueno, es complicado y por lo que sé, algo que debemos preguntarnos es ¿a qué nos referimos con declaración? porque las Naciones Unidas no ha hecho una declaración. Este tema sigue surgiendo con uh, relatores especiales, se comenta en muchos eventos uh, laterales de Naciones Unidas, mucha gente que trabaja en Naciones Unidas han expresado su preocupación, han expresado su preocupación de alguna manera u otra, pero en lo que se refiere a una condena formal o una condena una declaración um, formal que cuestione lo que está sucediendo, de eso no tengo conocimiento. Me parece que no. ¿Ustedes saben algo? ¿André o Hamarat? No, lo mismo pienso yo. No soy consciente de nada sustancial en cuanto a la Comité de Derechos Humanos. Por lo general se hace una declaración por diferentes países y se ha hecho, por ejemplo, criticando a China, en el último Consejo de Derechos Humanos hubo 39 países que criticaron a China y menos países le dieron, una, menor, una cantidad menor apoyaron a China, pero por lo general el número de países que critica a China va en aumento y los que los defienden va descendiendo poco a poco. Pero hasta ahora las Naciones Unidas no ha... Tenido, no ha mostrado una postura definitiva sobre este tema. Ah, hace poco, creo que Emma Riley, un abogado de Derechos Humanos, que trabaja para, para la Oficina de Derechos Humanos, este abogado, dijo que ha habido muchos problemas internos en las Naciones Unidas tratando de desglosar este tema. Y ha sido uh, difícil investigar sobre el tema. Parece que hay muchos obstáculos estructurales en las Naciones Unidas y otros desafíos para poder tomar acciones específicas en este tema. Básicamente China está tratando de controlar la situación. Fui a las Naciones Unidas tres veces, si no me equivoco. Pero... Hubo representantes de diferentes países, incluidos Estados Unidos, Japón y Canadá. Nos reunimos, hablamos con ellos, tratamos de explicarles cómo era la situación de los uigures, lo que estamos haciendo. Hay un trabajo, un grupo de trabajo especial, que no es financiado por las Naciones Unidas. Y, y trabajamos con ellos, tengo un contacto en ese grupo. Ellos están básicamente recabando información y evidencia sobre los uigures. Pero eso es lo que sé. No sé mucho más que eso. Y creo que el año pasado hubo críticas a China. Había un pequeño grupo de defensa de los uigures que estaba trabajando y compuesto por representantes de diferentes países. Pero la verdad es que no pasó mucho. Como activista, creo que está bien ser pesimista, pero espero que las Naciones Unidas pueda hacer más sobre este tema. Bueno, muy bien. Quizás esto nos lleva naturalmente a una pregunta que acaba de ingresar que pide más acción, ¿cómo pueden otros estados y países o otros individuos ayudar en esta causa? Esta pregunta la hizo Camila, desde Uruguay. ¿Qué pueden hacer los gobiernos? ¿Qué pueden hacer las personas? A ver, si puedo empezar... Creo que Andrés le pueda tener más, una imagen más general sobre este tema. Como Uigur, espero que los países, por ejemplo, países europeos o los países que de alguna manera alojan a la comunidad Uigur puedan ayudar a los Uigures, a los que están viviendo en su país, en casos personales. Si tienen familiares que han sido enviados a campos de concentración, quizás pueden usar sus recursos diplomáticos para pedir a las autoridades de China a ver qué está sucediendo. El gobierno uh, de Finlandia ha tomado algunas de estas um, acciones, ha enviado cartas al ministro de Relaciones Exteriores chino. Uh, preguntándole, por ejemplo, sobre mis padres, los padres de Jamurat han desaparecido, si nos pueden ayudar a averiguar qué es lo que está sucediendo a nuestros ciudadanos, a, lo, a los parientes de nuestros ciudadanos en su región, por ejemplo. Y la autoridad china respondió a esa carta una pregunta molesta que era... ¿Y cómo podemos saber que esos padres son sus padres realmente? Primero tenemos que demostrar eso y ahí los podemos ayudar. Esa fue la respuesta un poco molesta que nos mandaron. Yo hasta la universidad estuve en China. Mis padres son ciudadanos chinos. Les mandé los números de pasaporte de mis padres, todo. Y no creo que no los puedan encontrar. De todas maneras, hacer esto le pone presión a las autoridades chinas. La diáspora de los uigures en algunos países, uh, algunos no están seguros, no quiero nombrar a ningún país, en algunos países los uigures están siendo arrestados sin razón aparente o también los detienen en migraciones o han vivido en esos países durante cinco o seis años, en ese caso se le podría dar la ciudadanía para protegerlos y que no corran peligro. En países como Turquía, por ejemplo, que es uno de los países que alberga la mayor cantidad, a la mayor parte de la diáspora uigur. Y creo que se puede hacer un poco más, aparte de recibir a los ciudadanos. También se pueden hacer pedidos de gracia para estos ciudadanos, para hacerles un poco más fácil. Comprendo que en un país en vías de desarrollo como Turquía, muchas veces los países no pueden atacar a China, que es muy poderosa, pero sí pueden proteger a los uigures que vienen a su territorio. Y como un país democrático como Canadá o Estados Unidos también pueden hacer más. Perdón que estoy ocupando mucho tiempo. No, eso para lo que estamos aquí es para escucharte. Andrei, ¿alguna sugerencia sobre qué pueden hacer los gobiernos o los individuos, o quizás las organizaciones, hacer por esta causa? <risa> Sorry. Ah, perdón, estaba con el micrófono apagado. Creo que Hamurat lo describió todo muy bien. Creo que los gobiernos tienen la obligación de enfrentarse a China tanto a nivel bilateral o a multilateral, o a transnacional, a nivel transnacional, confrontar a China, hacer las preguntas pertinentes sobre Xinjiang, sobre Hong Kong, y sobre otros temas relacionados, porque creo que Xinjiang es solamente una faceta de esta tendencia que está implementando China y el Partido Comunista Chino, y creo que los gobiernos de alguna manera deben tomar medidas para evitar este tipo de acciones o para establecer uh, contactos comerciales con empresas que estén involucradas en el trabajo forzado a uigures o diferentes empresas como Huawei. Creo que los gobiernos tienen la responsabilidad de ayudar a la diáspora uigur así que se pueden hacer políticas uh, migratorias para los uigures que están siendo reprimidos en China. Las políticas tienen que ser uh, mucho más ágiles, sin barreras, para que los uigures puedan buscar asilo fuera de China. Y creo que tienen que desarrollar mecanismos de apoyo para la diáspora uigur, y que de alguna manera los que buscan refugio y asilo sea más fácil de hacer. Y también se debe financiar la investigación y escuchar a los expertos en este tema. Muchas gracias. Ambos hablaron de los gobiernos y me gustaría agregar, creo que lo deberíamos haber incluido en los comentarios para ver a los, que están, a los que están viendo Facebook, mi organización, el proyecto de derechos humanos para los uigures, tenemos una página que dice qué es lo que ustedes pueden hacer. Y ahí hay algunas acciones que se pueden implementar a nivel individual o como nivel de organizaciones. Así que empezamos con la concientización, con la defensa sobre los niveles más básicos de la población. Y a partir de ahí empezar a crecer. Debemos involucrar a todos. Hay diferentes campañas para terminar con este trabajo forzoso que se le impone a los uigures. En esa página que les mandé hay un link para que ustedes firmen si son los líderes de una organización, por ejemplo, un sindicato o una ONG o un grupo de Facebook. Hay bastantes peticiones, incluida una sobre el trabajo forzado que pueden firmar como individuos o se puede donar para otras organizaciones, las distintas organizaciones de uigures y que realmente nos viene bien tener ayuda financiera para poder seguir con la investigación y con la defensa, con nuestros voluntarios, diferentes oportunidades, van a encontrar gente y organizaciones a las que pueden seguir, ya sea por correo electrónico o por las redes sociales, estar en contacto, simplemente por compartir algo ya es importante, porque así es como se, de alguna manera se aumenta esta concientización. Tenemos varias preguntas más. Creo que quizás tengamos tiempo para una más, desafortunadamente. No vamos a llegar a todas las preguntas. Pero Carlos, de Uruguay, quiere saber si se si han hecho eventos públicos, como por ejemplo manifestaciones, si han, hecho, han logrado algo para cambiar la posición de China sobre lo que está sucediendo. ¿Qué tipo de impacto han tenido este tipo de eventos en China, en lo que se refiere a su respuesta. Alboraz como organizador de manifestaciones y participante, ¿qué nos puedes decir? Bueno, la experiencia personal que yo tengo en este tema es, por supuesto, que no podemos cambiarlo de un día para el otro, pero podemos aumentar la presión sobre las autoridades chinas y a la vez podemos crear, aumentar la concientización de la gente en nuestras áreas de influencia o en nuestro mundo de las redes sociales, organizando diferentes eventos. Eso ayuda. Y a la vez, por ejemplo, como les dije hoy, ahí les mandé al principio, mandé cientos de correos electrónicos a los diferentes medios de, de prensa que al principio no me respondieron pero después de que empecé diferentes campañas, empezaron a darse cuenta de mi existencia. Y ahí pudimos crear una reputación para poder ir a diferentes lugares a hablar de nuestro tema. Fuimos a 17 universidades distintas para hablar de los uigures. Y nos han entrevistado casi 600 veces. Yo creo que hay que enfatizar las acciones. Al principio era yo y unos poquitos más, hablando sobre otros casos personales y sobre la situación general de los uigures. Ahora existen más uigures que están tratando de defender la causa y difundir el tema. Se puede unir a esta causa y así ayudar. Eso es lo que quería decir. Bien, perfecto. Muchas gracias. Creo que tengo una pregunta más que me gustaría tocar ahora rápido. Es, es alguien de Sescos. Es un grupo en Uruguay y pregunta, ¿están ustedes en contacto con alguna ONG o think tanks o grupo de consultoría dentro o fuera de China que apoye esta causa? Y yo les voy a decir que desde mi organización sí, tenemos muchos contactos con grupos de asesoría y con ONGs que apoyan esta causa. Me imagino que André y Hamburat también, ¿no? Tienen respuestas similares a este tema. Sí, me gustaría decir que este es un movimiento internacional, una causa internacional. He notado, yo vivo en Washington, D.C., Ahora son las 11:47 de la mañana, creo que ya nos pasamos un poco del tiempo que habíamos planeado para este evento, pero había muy buenas preguntas que queríamos tratar de contestar y preguntarle a nuestros panelistas. ¿Alguien de ustedes tiene algún un cierre para el evento? Hamburats? Sí, me gustaría repetir lo mismo que dije hoy. Esta trinidad del movimiento uigur, nuestra voz, la esperanza y nuestros amigos. Esos son el centro del movimiento uigur hasta ahora. Pueden ser amigos, pueden ser un buen samaritano y ayudar a los uigures. Y básicamente los necesitamos. Eso es lo que quería decir. Uh, simplemente me gustaría agregar que es muy importante que la gente siga prestando atención, siga la situación de los uigures, porque también muestra muchos problemas. Así que creo que es importante que la gente siga trabajando sobre este tema. Sí, creo que son comentarios muy, muy buenos para terminar esta discusión. Ah. Ya sé que tienen más preguntas que no pudieron llegar a contestar. Van a encontrar información sobre nosotros. No se preocupen muy fácilmente um, en Internet. Así que será un placer seguir discutiendo con ustedes a nivel personal. Estoy seguro que Hamura y Andrei van a decir lo mismo. Así que muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Y realmente esperamos uh, seguirlos viendo como parte de esta respuesta internacional.